Continuando con el módulo de controladora CAC, hablemos de los esquemas de control y otras configuraciones del puente que se utilizan cuando la caída de tensión supera la tensión nominal de las componentes. Comencemos. Entonces, en esta configuración podemos ver que el puente está compuesto, es un puente controlado que está compuesto por un tiristor en serie con un diodo. Es decir, la caída de tensión se reparte entre el tiristor y el diodo. Tanto para el semiciclo positivo como para el semiciclo negativo. ¿Por qué se realiza esto y no con dos tiristores? Para no tener que sincronizar la orden de disparo de los dos componentes. Puesto que si uno enciende primero que el otro, toda la caída de tensión repercutiría sobre la componente que primero encendería, causando su posible daño. En cambio, al utilizar un tiristor y un diodo en serie, todo el control de encendido recae sobre una sola componente para cada semiciclo. Este puente se utiliza cuando la tensión del tiristor es inferior a dos veces la tensión pico-pico de la fuente de tensión que tengamos en un momento determinado. Otra configuración que podemos apreciar es la siguiente, donde se utiliza un puente rectificador monofásico, lo podemos haber compuesto aquí por cuatro diodos de 1, de 2, de 3 y de 4, y un tiristor. En este caso, el tiristor conduce tanto en el semiciclo positivo como en el semiciclo negativo, y lo podemos ver. En el semiciclo positivo conducen los diodos 1 y 3 y sobre el tiristor aparece circulación de corriente. Mientras que en el semiciclo negativo conducen el diodo 2 y el diodo 4 y sobre la componente aparece corriente en el mismo sentido. Es decir, en este caso la diferencia de tensión sobre la componente del puente electrónico se reparte entre dos diodos y un tiristor. Recordemos que las especificaciones de los componentes debe ser que la tensión que soporta la componente debe ser igual o superior a dos veces la tensión pico-pico de la fuente. En este caso el dimensionamiento de los diodos y el tiristor es diferente Vemos que los diodos conducen únicamente medio periodo, mientras que el tiristor conduce el periodo completo. Es decir, el dimensionamiento del tiristor se debe realizar con la corriente media y efectiva de la carga, mientras que el dimensionamiento de los diodos se realiza con la mitad de la corriente media y 1 sobre raíz de 2 de la corriente efectiva de la carga. Entonces pasemos a hablar de los distintos esquemas de control que podemos encontrar en el controlador ACEAS. Empecemos por el más básico que es el control de fase. Es el correspondiente el que hemos venido hablando en todas las distintas etapas de este tema. En los módulos anteriores dijimos que el control de fase es simplemente controlar cuánto tiempo por semiciclo está conectada a la fuente y cuánto tiempo no en función del ángulo encendido y en función del ángulo de apagado. Entonces, corresponde al presentado en las tensiones anteriores, donde se controla el valor efectivo de la tensión de la carga, regulando el tiempo en el cual se conecta la fuente, en función del ángulo alfa. Si calculamos la razón de tensión, es decir, la tensión efectiva sobre la carga sobre la tensión efectiva de la fuente, podemos encontrar que eso es igual a 1 sobre raíz de 2 de 1 sobre pi de gamma menos el seno de 2, al, de 2 beta sobre 2 más el seno de 2 alfa sobre 2, que es lo que vemos en la expresión número 1. Es decir, la razón de conducción o el ciclo de trabajo del puente la podemos obtener en función de alfa y de beta. En esta gráfica vemos cuánto vale la razón de conducción o el ciclo de trabajo del puente M en función del ángulo de disparo. Recordemos que el puente trabaja entre alfa y beta. Beta es función del ángulo de disparo y el ángulo de la carga. Es decir, para cada tipo de carga o cada ángulo de carga vamos a tener una región de control. En la gráfica podemos ver las regiones de control entre el puente resistivo puro que corresponde a alfa cero en color azul y el puente inductivo puro correspondiente en verde, es decir, phi igual a pi medios. Entonces tenemos que la región de control corresponde a la sombreada en color rosado. Entonces vemos que para el puente controlado, para alfa cero, y carga resistiva, la tensión que aparece es directamente en la de la fuente, y esta puede ir decayendo en función de esta curva hasta cero. Mientras que en el caso inductivo puro, vemos que no tenemos control sobre la tensión hasta que no lleguemos a igualar el ángulo de disparo al ángulo de la carga, es decir, pi medio. A partir de ese momento aparece el control, es decir, el puente se vuelve controlado, estamos en el límite de controlabilidad, y puedo controlar la tensión desde el valor de la fuente de alterna hasta C. El siguiente esquema nos presenta la contribución armónica. Debido a que estamos haciendo recortes sobre la forma de onda sinusoidal, Vemos el contenido armónico para la onda fundamental, la tercera, la quinta en verde, en la séptima en color magneta y la novena en color morado o violeta. Esto corresponde a un puente monofásico con carga resistiva pura. Vemos cómo el contenido armónico se va afectando en función que vamos aumentando el ángulo de disparo, para una carga específica, en este caso de la figura, una carga resistiva pura. Pasemos a hablar al segundo esquema de control, el control integral. Este esquema consiste en controlar el número de ciclos que el controlador ACAC conecta a la carga, y el número de ciclos en el cual la carga se encuentra a cero tensión. Es decir, en vez de controlar la tensión ciclo a ciclo, vamos a dejar pasar un número de ciclos completos que lo vamos a llamar NC on Y un número de ciclos no lo vamos a dejar pasar. Vamos a hacer un control por trozos o troceado en donde el periodo de repetición va a ser la sumatoria del número de ciclos donde tenemos el puente conectado, más el número de ciclos donde no dejamos pasar tensión por el periodo de la forma de onda de la fuente. Entonces, en este caso, podemos definir el ciclo de trabajo K como el cociente entre el número de ciclos encendido sobre el número de ciclos totales, es decir, los encendidos más los apagados. De esta manera obtenemos la expresión número 2, donde se define el ciclo de trabajo del puente en función de los ciclos conectados y los ciclos desconectados podemos calcular la relación de control de magnitud M que hablamos en hace instantes para el puente control de fase como el cociente entre la tensión efectiva en la carga sobre la tensión efectiva de la fuente. Y eso va a corresponder a la raíz cuadrada del de ciclo de trabajo K. Es decir, la raíz del número de ciclos donde está el puente encendido sobre el número de ciclos totales de operación del puente. ¿Dónde se utiliza este esquema? Este esquema se utiliza sobre todo para control de temperatura, es decir, en hornos. No se usa en el control de máquinas eléctricas debido a que tenemos ciclos donde no se le suministra tensión a la carga, es decir, en el caso de una máquina, por las constantes de tiempo en el que trabajamos y la inercia mecánica involucrada durante estos ciclos puede perder velocidad la máquina y por tanto no es óptimo para realizar el control mientras que un circuito o un proceso térmico donde estamos calentando o derritiendo dependiendo el tipo de horno que estemos utilizando las constantes de tiempo y la inercia térmica es tan elevada que nos permite sin mayor repercusión sobre el performance de la salida del horno poder tener ciclos sin tensión conectada sobre los calefactores que principalmente son de tipo resistivo es decir, nos podemos dar el lujo de tener ciclos sin tensión sobre las resistencias calefactoras sin decremento apreciable de la temperatura. De hecho, este es el esquema que utilizan los hornos caseros o los hornos que se utilizan para horneado, valga la redundancia, de transformadores o secado de máquinas eléctricas, donde el sistema de calefacción es netamente resistido. Vemos cómo cambia la razón de conducción. M en función del valor de K, varía en función de la raíz cuadrada. La ventaja de este esquema de control es que al pasar ciclos completos su impacto armónico es cero, es decir, no introduce contaminación armónica, el problema es que solamente se puede utilizar en sistemas donde las inercias involucradas o las constantes de tiempo involucradas no se afecten debido a los ciclos donde no se aplica tensión sobre la carga. Finalmente, el último esquema que vamos a ver de control es el denominado control de secuencia de etapas o diferencial. En este esquema vemos que sobre la carga se accionan dos puentes controladores ACAC -AC controlados desde dos fuentes de tensión que pueden ser independientes o puede ser la salida de un transformador de múltiples devanados secundarios. El análisis de este puente se realiza por superposición. Normalmente los puentes controlados no trabajan de manera simultánea es decir solamente trabaja uno a la vez en este esquema podemos hacer tanto control por fase en el cual tendríamos que controlar el ángulo encendido y apagado de cada puente o podemos utilizar control integral donde podemos controlar uno o dos puentes y el número, de, el número de ciclos donde no se aplica tensión sobre la carga. Entonces, en esta etapa del de tema de controladores ACAC, -AC, hablamos de las dos configuraciones que se pueden utilizar cuando la tensión de la fuente supera la tensión de las componentes que tenemos para la realización del puente, Vimos dos diseños, uno con un tiristor y un diodo para cada semiperíodo, el otro con un puente rectificador monofásico y un solo tiristor. Continuamos hablando de los tres esquemas de control que se pueden utilizar para los puentes controladores ACAC. El control de fase, quizás el más básico, donde se controla cuánto tiempo en un periodo se aplica la fuente y cuánto tiempo no, en función del ángulo encendido y del ángulo de apagado vimos el control integral en donde ese esquema es de menor impacto armónico y se controla ciclos completos dejando pasar ciclos completos de la fuente a la carga o inhibiendo los ciclos de la fuente sobre la carga y finalmente vimos el controlador por etapas el cual está compuesto por varios controladores a varias fuentes o una fuente en la cual es suministrada a través de un transformador con múltiples salidas secundarias. Este puente no trabaja simultáneo, pero se puede analizar mediante superposición y puede ser controlado mediante control de fase o control integral. De esta manera acabamos este segmento del módulo. Los invito a continuar con las configuraciones trifásicas del puente.